Residentes en el sector Los Rieles de esta ciudad de San Francisco de Macorís reclaman a las autoridades el acondicionamiento de sus calles, las cuales, tal y como se observen en las imágenes, están en mal estado. Claro, viejito, porque estamos esperando hace tiempo que arreglen esa calle porque... El otro día se cayó un chamaquito, hasta yo me iba a caer, que cayó entre un hoyo y se dio un fuerteazo en un, un solo pie viejito. Estamos esperando eh, que nos arreglen la calle o parece que tenemos que hacer una mechonada, una huelga o algo, o esperar que se mate un niño allí eh, en esa cloaca. Eh, yo no sé qué estamos esperando para hacer este trabajo y es un trabajo que se arregla con nada. Aseguran las condiciones en que se encuentren las vías no es una problemática nueva. Muy mal, muy mal. Y mucho hoyo y la tapa se la llevan. Que no sirve, no sirve. Hay que darle un arreglo a eso. Se, se ha olvidado los rieles aquí. Esto no sirve, esto está listo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.